Usted y el tan original afuera, se ponen en la puerta afuera El candonga y el indio se ponen adentro, en la, en la entrada de adentro Ahora tuve alguien que venga hacia aquí a llamarme estafador, ¿no? La... No, no, usted me va a pagar la reparación del vehículo ah. y ahora me va a pedir perdón de rodilla por llamarme estafador. A ver, mira. mira, vamos Arias, Chili Arias, Arias, chupanos los huevos ¿Quiénes son esos? El Chris. Ah. La perra está en movimiento. La perra está en movimiento. La perra... ¡Indio! La perra está llegando al nido. La perra está llegando al nido. Pero no me llama perra. La camioneta, oh, Ahora le voy a preguntar a Lindy, a ver si era la camioneta o sería. Tío, sí, siga, sí, don Mario. Oye, Chili. Aumentaba el 4 Usted y el TAN giran afuera y ponen la puerta afuera. El candonga y el indio se ponen adentro, en la, en la entrada adentro. Pues pues L. Pues Vale, pues. Esa munda. y pistola, y no. Afuera, ahí, ¿qué? ¿Y qué? ¿Con qué duda No, papi, yo voy a sacar mi cuchillo. <ríe> venga, venga, venga, <ríe> venga. Eh, bueno, pre <ríe> que si nos puede dar una puta arma. <ríe> ¿El lambón? ¿Lambón? <risa> no, el lambón. El lambón. No, el lambón es usted. El lambón. Ah, va, va, va. Más bien usted con la ¿O sea, ¿Y yo porque no el digo lambón? A... Oigan a este. Porque ahí, güey, puta, ya le botó a usted una pistola, ¿no? No, un cuchillo. Pero le botó una pistola. Caña, está bailando. <risa> Entonces nadie entra, ¿no? Nadie entra y pues nadie eso, sale eso, no, eso, no, eso, eso. Ya por el chat Atrán, déjame entrar a alguien Ya... Voy a guardar una lucas Oh papi, mira Ay, venga, venga pa' acá, weón. Venga, venga ¿Qué? Venga pa' acá Espérate, no, no, no, no me puedo no me quitar eso Cami, Cami ¿Qué? Veme, veme. Como que me pican los huevos. uy gonorreamos ahí. Se me picazón. De novisa, de ir, de puta tiene clamidia No, dejen, no, dejen, no, dejen, no, dejen, no, dejen, no, mucho, no no, <tose> <tose> <tose> <tose> no, no, no, no, no, no, no, buenas? Hola no, ahí se metió Colombo cañas se lo pasará a ah. alguien. Por ahí en la puerta, cañas. Acá en esta, al lado. ¿Este lo conoce? Buenas, eh, buenas sí eh, Estoy con Águila eh, ¿Cómo se llama? Santana Silver. ¿Santana? O oh, Silver Deme un segundito Santana dijo Sí, sí, sí, sí, sí, hermano Tan... Lo dejo pasar Sí, hágale, hágale, mijo, hágale, mijo. Tiempo sí, pues ya, adelante. ¿Sí? sí, toca, toca mira la base de datos y tan. Oh, oh está hablando mal de, de Roballo. no Oh, pa' lo vamos a vender, weón. ¿no? Si la <risa> verdad <risa> es Bien, Venga, o sea. y, y si ganamos sueldo por sueldo, ¿no? de roballo yo y este man. <risa> es que la buscamos ahí... Pegué a puño, pegué viento. Sí, no, no puedo. No puede. No. Donde los... ¿Bien? ¿Sí? Oh, Señor, muchachos, hay un poco, muchacho que va a rayar un, un coquete de 10. O sea, algo costado ya con... No. con el no, El es que lo muerdo ah, mm, se la, se muerde. La, la muerde. muerde. <risas> a ver, coquete. a dejarlo. Hay un coquet, ¿sabes? Tuve. ¿Tú, tú no, no, bueno, tuve bien tú tú que venga ¿no? hacia aquí a llamarme a esta zona, ¿no? No, no. Usted me va a pagar la reparación del vehículo ah, y ahora me va a pedir, perdón de rodilla, por llamarme estafador. A ver, mira, vamos, vamos a ver, a ver. Primero gírate y no me des la espalda. Mira, uno, rayas un coquete con esa chatarra. ¿Me estás insultando o qué? ¿Tú ¿No sabes me cuántos... ¿Tú sabes cuánto va, tú sabes cuánto me va a costar a mí reparar un coquet? ¿A diferencia de cuánto te va a costar mandar a desagüe esa porquería de auto? Ay, hey, viejo, le son hablando, responde. Pero eh, no, no encima llamándome, a encima llamándome, llamándome estafado, usted, u, u, sí, perfectamente, ¿usted con quién se piensa que está hablando? Con, con un trabajador del, del, del supermercado que cómo va esto? Usted, usted no se ríe, se, se está riendo en mi cara. Se está riendo en mi cara Se está, eh, me, la su, me la suda su coche, lo vende ahora mismo y me paga no, lo es que, que está esto, Se está riendo de mí Se está riendo de mí No, no, no me, Como te vuelvas a mover, te pego un puñetazo Ya, ya, ya, estoy hasta la polla de las la mierdas ya Usted, abaga, me va a pe me A ver... Usted ahora mismo me va a pedir perdón por decirme estafador y va a pagar en la rayadura al coche. ¿Me ha escuchado? Y, y que esa es la última vez que le veo yo por el frente de cara. La última vez que usted me llama estafador. Si no, le abro la cabeza. ¿Me ha escuchado? ¿Me ha escuchado? ¿Me ha escuchado? La última vez que me llama estafador, le abro la cabeza. A ver, compañero, no entiende. Usted sigue chingando y lo vamos a tirar arriba. No, es que hasta que no me haga. pida perdón se va a ir de aquí. Acá te llega. No, mío, gracias, no, no me hagas el Vamos... Nombre. Vamos a empezar por... Vamos a empezar por algo. Entrégame tu celular. No sé con quién coño. está. Tú me si por no las bien. buenas o por las malas. Acá... Ya perdón lugar. ahora mismo. Hermano, no tengo todo el día, eh. a pagar la reparación de ese coche pero okay. no tengo toda la noche y tengo algo que... Tengo más cosas que hacer, no voy a estar aquí toda la noche Yo voy a estar pidiendo perdón Por el, por estar diciéndome estafador Y de rodillas te quiero Me la suda tu orgullo, me la suda Me la suda completamente Aquí no va a venir usted y ni nadie A faltarme a mí el respeto no, Porque qué? ¿Qué necesita? ¿Qué pasó? Susana un pues piro ¿no? Arrodíllese Ah pues yo voy, no, yo que <ríe> el chile, pero... Ah, pero nada, es sí, sí, atrás soy el indio cumpla Músculo contra? atrás? Músculo control Sí, pero ¿sale? es que nos no, no mandaron acá Yo tengo un destornillador, con eso también se mata, ¿no? Este no se ve. No, pues no lo tengo aquí. Por favor, <risa> quédese aquí. Muchachos, déjenme a sola con el sujeto. Déjenme a sola un par de minutitos, por favor. Comparte de Mario. Seguro. Déjenme déjeme cualquier cosa, ya le digo. Aquí quieto, le quiero aquí quieto. Váyanse, váyanse, váyanse, dos minutos. Uy, ese se va de violación. Mira, no ahora mi pero un tiro se metió ahí. Ah, espérate, de pronto dime ya. ¿Qué ordena, señor Mario? Claro que sí, señor Mario. me van a mandar a quebrar a este piro venga vamos a coger esa camioneta, ¿listo? venga señor, señor ¿el muñequito qué? ¿ya tiene los precios o qué? eh, no señor, no señor, no señor eh, don Alfonso, es que, es que don, don Mario está necesita con don Chris allí para, para un problema, problema. No, bueno, vaya, vaya no, a ver, vaya a ver ya ahora la solución otro también, don Alfonso eh, <ríe> caballero, pa' afuera va a ver. <ríe> para caballero. ¿no? Sí, unos unos unos espaditas de la salida Uy, espaditas de a tres, no tres mosqueteros. Ah, pri sí. Qué pena me pican los huevos. Puta, puta, qué media, huevón. El eh, paila estoy enfermo. No, papi, la cagamos, huevón. Okay uy los tombos Llegó la policía llegó la policía ah no espera espera espera el fbi no también está ha está también Eh, también está tuvo, está también está también no también está también está también son de, qué? Son de qué? No, espera, espera, espera. Oh, se también Se también está también está Uy, hache, se también está también está también está también está también se también está Rondando, rondando por al frente del barra. Oh, parece que le van dado Ah, nada, no, me llevaron. Ya no, no retiramos ¿Por qué? Pues lo puñaló en el que nos vamos, de Mario Que nos vamos, que nos ah, vamos. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Relajado, Mario, relajado, este no teme nada de ¿Dónde está la camioneta? Es que somos de casa. Aquí estoy. Es de callejón. Díganles <risa> que sin el limpia el vidrio, con. ¿Qué si qué? Que si le limpia el vidrio, no <risa> <risa> si una mamá <risa> que si le una, que si se toman una. Ya, no, no. <risa> vamos. vamos. Ya ah, la vamos, toman Vamos, A Vamos, vamos. Vamos A ver. A Vamos, Vamos, ah, nada. No. Vamos, y subámonos. ¿Sí? No, todavía no por no momentos estamos buscando otros, pero vamos a evitar a cargo de esto. Bien, bien, ¿has subido el vehículo blanco? Sí, sí, sí. El mío, bueno, sí. Vale, vale, le voy a pedir entonces, entonces que lo, lo ingrese ahí al parque no lo deje en contra. No, ya, ya no, ya no estamos no, retirando ya oficial. No, oficial. Estamos no retirando bueno, ya no estamos retirando bueno, este. bueno, bueno, pero necesito hablar con el encargado del negocio este Oh, bueno, colócale palota no, de Desconocemos... que el encargado está adentro Desconocemos quién es el encargado, estaba abierto Ven, ven, ven Marica, bueno. <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> yo le iba a decir que es un de una cual ducati ni que no, no dígale que mire que le encarga a veces que le encarga a mi vamos muchachos, subimos sí, no, no, no, no, la la Díganos Vamos a ver qué nos dice ahora el hijo de puta, weón. Oh, me dejan dos viejas que. Pare, pare, pare. ¿no? Mi mierda, este hijo de puta. Primero los culos. Sí, primero las putas, weón. Las hubiéramos montado, weón. Yo me cargo uno en la O sea, sería más chino si el marica quiere eh, parecer mafios andar en esas camionetas así bien cuadra ¿De pero El cuadra problema escuadra? es que eran lentas, weón. Sí, pero pues. Pero pues bien, toca pero que ni llevas, ¿no? Sí, papi, que nos compre. Tiene dos, oh, cinco millones, ¿no? Que se fue Mario y lo apuñaló. Que no me vuelvas a decir estafador, que no soy un puto estafador y lo mató. Yo no, iba no, a narrar. Lo apuñaló, no me la conté. Es que vámonos, vámonos. Y, a... y me hizo quitarme la camisa. Papi, sí, me regalaron la camioneta, que uno reas. No, no, no, eso fue al frente. Vale. Ah, okay. no. si sí, vamos bien Yo creo Quizás, quizás Porque nadie nos está siguiendo no, ya, ya, ya, ya, Vamos que nos quedamos los últimos Seguro ¿Sí? Quizás, vamos pa' aquí nomás Y al frente Ahí están Vámonos, vámonos, vámonos. Señor. Buen trabajo. Vale, tranquilo dale, dale, Mario. Vale, perfecto. Papi, jalamos. Checklein, weón. Acá en perímetro. Ay, <laughs> <No. laughs> es que buen trabajo, yo pues tan marica. Sí, no hice nada Dígale, dígale normal, normal voy a ver, acostumbrado a eso Marica, deja esa camioneta allá en la entrada, weón bueno. Pero, o sea, no afuera, ¿no? Vengo, de a va a entrar Y la puta, se estrella con la camioneta Y si ahí se necesita, madre, de rápido Te salimos no, allá, ¿no? Ah, <risa> ahora acá, pues Eso ahí, ahí está, cerrando ahí la entrada Epa Epa, Colombia yo le al jefe. Ah, sí, güey. Sí, el bar, el pegar, Glad, el <risa> sí, sí. Tulio <risa> Tulio <risa> Tulio Tulio Julio. Julio. Arias. Chile. <risa> Arias, chili. Arias, Arias, Arias. chupanos los huevos. <ríe> Dios, son Bueno, Tulio, usted va y me, me proteja ya la entrada. Uy, bueno, oh. <ríe> Papi, que chimba como suenan los zapitos, weón. El culito del jefe. ¿Qué? Sí, es que me suenan los zapitos y es que el le culito del jefe. Cucho, cucho. <risa> Puto indio. Tú le hagas caso, hermano, perímetro. <risa> <risa> no puedo, hijo de puta, <risa> pasa conmigo? Mario, pasa Cucho, Bien, okay. ¿Quién, ¿quién estaba conmigo en el tema del sujeto este que me dijo? Ah, el, el indio, el indio. ¿Solo él, ¿no? Sí. Bueno yo estuve al inicio, pero él fue el que se fue en la camioneta. los negros negro. Si, sí, ya. Ah, dale, pues, aquí te lo espero. Pues. ¿Pues a Marica Valencia está. Dale, dale, yo estoy aquí en la puertiga para que, para que no les pase nada malo, listo? Eh, Mario. Ah, dale, pues, la a... camioneta era mía. Eh, Mario, ahorita viene, viene la, el parcero ese mío, listo? Ahí está. pesado. <risa> Mario, la camioneta era mía. El Muchas trabajo. gracias, Mario. Mario, eh, como le digo, ahorita viene el parcero mío, que vino esta tarde, listo? ¿A qué le, pido, okay, señor, eh, <risa> okay, no le el tiro? ¿Qué, señor? ¿El colador? Nada. Ya lo va a decir al, y al colador como me lo dio ah, usted. pido perdón, pido perdón por eso. Ah, la, que ya viene el parcero y. y pues ahí. Listo, vamos a dejar de entrar, vale. Tranquilo. Bueno, eh, Mario. Mario, mira, disculpe. No necesiten nada eh, pero, al, al, al, al, pero, Y no sé si le puede decir eso también pesado a. dónde mar, yo Mario, una mar. mar. pregunta. cómo, ¿cómo le, dicen? le dicen. Alcón. Ah, yo no sé le decían gatillo. gatillo. <risa> No. <risa> Qué deo caliente lo voy a poner yo, varios de caliente. Ay, ya es hubiera lo, lo hubiera Va. visto esta tarde, ya. a creer que es bueno, negro, deo. parcero mío, huevón. Cocha, cocha, no me calenté mucho esta noche <risa> me calenté. Estoy muy calentado. Ah, tranquilo, ahorita Mario me, Ahorita me rijo para que no no órdenes. Vale, bueno. no pero usted cálmese. Ahora le dije, respire profundo, madre. Sí, pero sí es que la cosa es que yo le echo una mano por el tema de para que... para aprenda, pero el chaval no... ...no, no se deja sí. aprender, no cumple órdenes. Sí. Ah, no, pero no, no, no, no se preocupe, que, que para él estamos nosotros. Para para ya, escúcheme a usted. Le dije, Juan. Síganos, no, nos síganme, me siguió. Usted iba todo el rato al lado mía diciendo señor Mario, así. El Cristo va y me dice... Ay, voy. Voy. Mira, Ay, me, voy me voy. un puncazo, Ay. hermano. Oh. Como le he dicho a Andrés, hermano, mira, yo me tiro aquí mucho tiempo sin dormir. ¿Sabes lo que te digo? Me tiro tiempo sin dormir planificando muchas cosas. Y yo paso de que me venga un... Chaval, de que ya tendrá este 18 años, es yo paso que me vengan a hablar así. No, definitivamente, que paso oh, hoy es que Juan siempre ha sido así. Siempre le dice señor y lo respeta. Él es así, sí, bueno, es un poquito sí, más ¿no? en Respeta los rangos, respeta los rangos. La suposición es suposición. Si, si, sabes dónde está. Ahí está, exactamente. No como yo que voy pegando tiro, pegando tiro. <risa> bueno, ¿sí? Sí, no, no, no hay una pistolita ahí como pues para nosotros ahí hay como pues para tener ahí una co- oh, Muchas gracias más Pistolita, no hay algo no, que por por en el el <risa> Escúchame, esa pistola La guardan bien Si, si, si, ahorita la guardamos aquí en la botella de la camioneta si ¿Sí no el lambone El bate de Baybor que ya he pedido, ¿dónde está? ¿El guy? Ca... ¿El, ¿El bate qué? De Babor? <risa> ah, sí, sí, lo tengo, lo tengo a cuatro en la espalda Ah Valencia, que me compuñe acá Yo Se lo metí en el culo o algo, no lo veo No va, sé que tiene el culo abierto Está Valencia hablando lambone, me gusta lamboneando el hermano ya sabemos de dónde llega la droga de China, de Corea. A ver mi compañía, muchachos. me no, pero, Solo pero... no, la ¿Dónde? ¿Dónde <risa> no, A no, camioneta no, no, no, no, no, no, no, no, no, es el... Oh, no, hey, no, bueno. <risa> ¿Cómo? Uy ya, no ya perdió. <ríe> Ese Marica ya perdió de pistola. Sí. <ríe> pero yo, Marica yo nunca le dije.. Señor Mario, no, yo le decía señor, ah, ¿qué necesita Mario? Pero el don, el don no se lo merece. Hasta que gane el. Oh, pero.. Tuyero yo. No me ah bueno, Sofía, ¿dónde se metió? Ahora ¿Sí? debe estar en la piscina, weón. Marica, no mueven. No. <risa> ve a mi directo, cañas, ve a mi directo. <risa> ah, que está en Twitch. Sí, sí, sí, sí. <ríe> yo ya estoy viendo a la espalda trepado. <ríe> Uy, fue pucha. Todo parchado y sentado. ¿Cómo le hice? Papi ah, Y es que el oh. cambio ya es pesadita, ¿no? Uy oh, sí, sí, se cayó A ver, tengo ya una, una pistola Mental en donde fue, Uy, con orrea, ¿quién se la chupó? En... No, le dije, no, vale, no, tiene no, una, una pistola donde ahí, tómela Que le corto ah, bueno. la la, eh. Marce, ¿es el helicóptero es... ...del juego, o es solo sonido ambiental? No, es sonido ambiental Ahora nos cae el FBI Uy con orrea el Dani Buenas. Nah, buenas, buenas, buenas. ¡Eh, entrando! Ah, qué obvio, Dani, bien o qué. Ay, marica, sí, se roba, yo no. Bien, bien. Abre sí, sí, sí, sí, la puerta, rápido, abre la puerta. Ah, <risa> <risa> pues, puta, que lo pega al botón del. Bueno, bueno, cuiden al Dani. Perímetro, haga perímetro. <risa> eh, eh, cobra la puerta. Eh, señor. ¿Cómo se llama usted? Pano. Ok, haga. haga perímetro aquí con el chino. Listo, listo. Dale, jefe, yo los voy a esperar entonces. Y están peleando, están peleando. ¿Quién con quién? Es, allá, ¿Quién claro. ¿no? Entonces, ¿qué dice Panito? ¿Viendo? No, no? <ríe> mi rey. Ah, está allí, pero es que está como ahí hablando, como con la polla Vaya, vaya chili, vaya, vaya, cuidado. O sea, hay que esperar a papi. Oh, papi. Pero un momento, pero un momentico ahí, viejo negro, a ver. No vamos allá ahora al tano. No, no, no, no, no, va, no sé, es todo, va, va, va, va. caña, hay cañas, a ver si le regalan algo Sí, sí, sí, vaya vale, vale vale por si hay todos, algo en la espalda ah, No, no, no, es para que me no acompañe. Me acompañe Dale, Juan, quédese aquí haciendo perímetro No, ah, sí, ya me he caído no, <risa> ahora no, haciendo perímetro No, todo, todo <risa> perímetro, weón, sí, desde la bomba, weón ¿Cuántos <risa> de aquí no tienen armas? No, no los tengo, tres vamos. estamos pelados, es que... Papá, no tenemos carro plata Uy, ¿y ese vehículo. Ese carro, ¿qué? Si sí, lo sí, hacía para. el carro sí lo conoce. Oye, sí, sí, sí. Indio, en la juega que hay un vehículo blanco cerca a la casa. ¿viste? A Juan, a Indio, le di un arma, una pistola. Eh, sí. pues, básicamente, por simplemente estar atento a las órdenes que le he dado. Simplemente vino un hombre, un muchacho, un sujeto, que no conocemos nada. Me dijo estafado ¿Y sabes lo que pasó con ese muchacho? No, no, no, ¿qué pasó? Acabó una bajaza. ¿Cómo? Hospital. Lo mandamos al hospital de una. Bueno, Pero ahí tiene, para que avine. Y nadie insulta a nadie. Sí, para que aprenda. Ahí está. Con Mario, nadie se mete. Okay, mario ni con ninguno de mi familia con ninguno de ustedes ni ninguno de, de, de nuestra puta organización me entendieron y ustedes okay. no, no nos intentó Como meter en el lema de la organización conmigo o contra mí ¿Cómo? claro estamos todos para todos no mario todos contra ahí no están muchachos los de atrás casi no hablan, mano. No, yo soy medio tímido. Calladitos. Porque a mí no Calladitos. me gustan Calladitos los tímidos. Escuchando. ¿Sabes lo que hago yo con los tímidos? No, y tampoco quiero saber. Pero si usted me dice mate a alguien, vea eso, no, no lo pienso. Hombre, le iba a llevar de puta a un se lo pierde. Ah, pues lléveme también. No, ya no, por decir que no. Oh. Le voy a llevar de puta, pero no, hombre. ¿Cómo? Por decir que no. o invitaré a algo en vosotros yo puedo confiar perfectamente puedo dejar mi vida en vuestras manos claro Mario Se nomás aquí no más diga a quién lo bajamos no más diga y que y nos pelamos con nosotros cualquier cosa que le pasen, <risas> tienen mi número si no me equivoco ¿no? sí señor ah, si, sí, sí. perfecto otra cosa, ahí me da un toque y le cago le cago a todo aquí ¿sí? a lo violamos aquí o qué? para el cementerio cualquiera claro claro eh, Ahora vale, nada, no. torre de nada, soy sí, sí, retrochado <risa> ya lo sabemos el antes <risa> le pegue de tiro, ahí sí, porque no sabía quién era <risa> no gracias por saber que no sabía quién coñera Uy, para esto es como caliente, para esto la juega. adelante no, si estamos aquí, no paran y Indio, indio, ¿cuál es el 12, indio? Hable ni código, dale ni código. mil de mi tienda. Puede ser No entre, indio? no, entre, no entre. Estamos 5-8. Eso marica, perímetro, perímetro. Igual <risa> si a la bonear Es lo único que el mantuve. A ver, ¿quién quita que ahorita me suelte un millonadita? Entonces ya tenemos un millón. <risa> <risa> Ya. Yeah. <risa> no y ahí viene el cucho Mario. Ya viene, ya viene, ya viene. Andando muchacho. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué les han dicho? ¿Qué les han dicho? Seis uno, <risa> seis uno indio. Ya vamos de vuelta. Dale al corte ese le indio la perra está en movimiento, la perra está en movimiento <risa> la perra me la apoya <risa> que mario toca hablar en juego, sí ah, okay. está perra si, sí, si sí está la perra está ya perra, no? no sería sí, muy buena la, la, la camioneta cara. de la perra cuando tú vas a mi putita ¿Cómo? Uy no, veas ¿Y ¿Tú me llama perra o me llamo putita? ¿Que la camioneta llama perra? Imagínense. A ver si este man es muy bruto, se hace muy... ¿no? ¿no? Que hay que hablar como, en Coipo pues? la, la marca como se llama, eh, Topman. Chandosa, perra chandosa Indio y ya estamos a dos clics del 20 de cambio. Ah, con los cables por radio. No, ¿Tenés radio. tenés radio, y yo radio tengo. tiene el. Diga, se lo escucha, se lo escucho así mal parido. Cuan el le indio, de momento se hizo uno con el 12. entonces qué gran perdero, hombre, que calle No tengo que más decir. Oye, oye, se van a pesar a Rollo y, y al amigo. Ya vamos, ya vamos, oye, la Marica, la hacemos. <risa> pues si quiere secuestramos a Mario. Sí. <risa> y Marica una por otra, weón. Pero lo botamos a un río. Mario, lo veo como, como aburrido. Está aburrido la vida, ¿no? Cuando llega a mi cuarto, me entenderán, muchachos. Venga, ¿qué más cuánto tiene? Yo ahorita tengo 23 años, pero yo empecé muy joven en este mundo. Ya, ya. Empecé con. Quiero andarme con. con Andrés yo creo que cuando conocí yo aquí, Juan Andrés, empecé a moverme con él con 14 14 años, en una banda, luego conocimos sí. conocimos aquí a Alfonso, nos hicimos una, una, una en que tenía ya ahí 20 años, y hasta ahora podamos conocer a vosotros, decir que esto lo empezamos cuatro personas básicamente cuatro personas sí. luego llegaron aquí los muchachos del de... jefe de armas del de... El... gringo jj bueno hasta ahora que lo encontramos vosotros que buena presentación os un batazo a la cabeza 6-1, estamos tanqueando y en dos minutos estamos en el 20 de cambio. Joder, que bien la montáis, ¿no? ¿Y vosotros se camello. Me cago en la puta. Sí, Porque tenemos experiencia. Para... Funcionales, para lo que sea. Habla ahí con el jefe que os suban, hombre. Ya estoy preparado. ¿Ya preparado, preparado vosotros para lo que es la vida buena? Obviamente. ¿Para qué? ¿Para qué? Putas dinero, vamos. ¿Estoy preparado? Ah, sí, sí, sí. Ahí está. Uy, y a a unos antibióticos porque me están picando los huevos desde esta mañana. <risa> Hostia, que... hermano, que te crema. O sea, eso es porque te has follado una puta, hermano, y te has hecho, y te has dado a la villa. Te has puesto piojo, piojo en la polla, hermano. Y eso es muy delicado. Muy delicado. Oh, hasta el fuego, hermano, eso siempre ¿cuántos años tienen ustedes muchachos? Indio, la perra está llegando al nido, la perra está llegando al nido. Pero que no me llamas perra. La camioneta hombre. Ahora le voy a preguntar al indio, a ver si es la camioneta o serio. Espérate, espérate, espérate, espérate, espérate. Ahora puerta, muchachos. Espérate, porta, muchacho. espere, espere. espere. ¿Qué, Dígale, dígale, vaya Arias, dígale, dígale, dígale, dígale, dígale, va a preguntar? Llegó la perra, ver, S, ah, bueno. ese, pues ese. llegó la perra. Llegó la perra. <risa> se puede preguntar a, eh, ahora a va a quién es la perra, eh? Indio, cualquier cosa vale, es la vale. camioneta. Pregúntale. Es la camioneta, Indio, es la camioneta. Marica, se está escuchando, vaya, dígale. A Arias, vaya, dígale, la perra es la camioneta. Ah no, pues ya sabe, ¿no? No, no, no, no sabe. No, pues Robayo le dijo, digo, bueno. No, ese piro le va a preguntar lo que cree que yo le estoy diciendo que la, que la perra es él. Ay, Valencia. Valencia. Ay, puta, está muteada. Puto Valencia. No, Valencia sabe, Valencia no es bruto. pero no, cree. creo. <laughs> <laughs> Dígale que me sigan Twitch. <risa> ay, ¿qué, qué paso? Espera un momento. Muchas, Muchas gracias, Tomás. No se raya, estamos todos. Uy, primo, ¿se ha como arrepintado? Si, uy, o sea, sí, uy. Marica, Usted me da todos. Denle Nos pastillitas. Si, ¿nos vamos a dar puta o qué? Vámonos. No usen, no usen. ¿Quién va? paga? Tiene clamir, va, paga, tiene paga con la yo pues pago, yo no pago Ellas no saben que tengo la muestra yo, yo sé que me quiero comprar esa, esa, esa camioneta negra, esa, esa, esa, esa, esa, esa dosa dos, dos. dos. Si sí, me la quiero comprar ¿El, el, el que dijo que era tímido, ese va a paseo la vamos a comprar un puto <ríe>